Ahora vamos a aprender a hacer videoconferencias con Google Meet. Sumarse a una videoconferencia. Cuando recibimos un enlace para sumarnos a una videoconferencia, podemos ingresar en la misma simplemente entrando en el enlace. Para sumarnos es necesario tener Google Meet instalado. Si es la primera vez que lo hacemos, el enlace nos va a llevar a la Play Store para instalar la aplicación antesala de la videoconferencia una vez instalada la primera vez que usamos la aplicación podremos leer las condiciones de servicio y las políticas de privacidad y continuar además tendremos que darle permiso a la aplicación para que pueda acceder a la cámara y al micrófono justo antes de entrar a la videoconferencia tendremos oportunidad de elegir opciones para el micrófono y la cámara en este momento todavía no estamos transmitiendo Estamos en una suerte de antesala de la conferencia. Acá veremos si la iluminación es correcta, si estamos conformes con la imagen de la cámara, el ángulo, el fondo que se verá, etc. Y además es importante silenciar el micrófono antes de ingresar. Para volver a activar el micrófono, primero hay que tocar en la pantalla de la imagen de la conferencia para hacer visibles los iconos de micrófono y cámara. Cuando el icono del micrófono o de la cámara están en color rojo significa que están desactivados. El icono del teléfono es para cortar la comunicación y salir de la videoconferencia. Una vez que estamos en la videoconferencia se irán mostrando las personas que estén hablando en la parte superior y debajo junto a las miniaturas se va a mostrar una animación cada vez que hablen o emitan sonidos. Los que estén hablando son los que se van a mostrar en la parte superior. El icono del alfiler sirve para dejar fija la imagen de una persona en la parte superior, aunque no esté hablando. Esto es útil cuando se está compartiendo una imagen, un pizarrón o una presentación. En el medio tenemos la ventana de chat, que es donde podremos leer y enviar mensajes que son visibles para todos los participantes. A la derecha, en la zona de información, está el enlace de la conferencia, y debajo se podrán descargar los archivos adjuntos, que el profesor o la profesora envíen a la videoconferencia. Si aparece el símbolo de alfiler, significa que este participante está fijo y siempre se va a ver en la parte superior. Si tocamos nuevamente en el alfiler, se desmarca y serán visibles los que estén hablando. Para que se entienda la charla, es importante que no hablemos todos a la vez, por eso vamos a ver 5 consejos para trabajar mejor con las videoconferencias. Silenciar el micrófono. Como dijimos, es importante que no se superpongan los audios de todos. Por eso, conviene entrar con el micrófono silenciado, activarlo cuando nos toca hablar y después volver a silenciarlo. Si hablamos de a uno por vez, la charla se va a poder entender mucho mejor. Delay. Alguna vez habrá notado que en una conversación en video de dos personas a distancia se produce una demora de unos segundos entre cada pregunta y respuesta. Esta demora se conoce como Delay, y es el tiempo que tarda en llegar un mensaje en audio y video a través de una red digital. Tengamos en cuenta que las otras personas escucharán nuestro mensaje con Delay, y entonces esperemos para darles el tiempo necesario para que lo escuchen y puedan contestar. Volumen y eco. Un problema frecuente es el eco en las conferencias. El eco se produce cuando usamos parlantes o tenemos el volumen de la conferencia alto y a su vez tenemos el micrófono activado. Entonces, el mismo sonido de la conferencia sale y vuelve a entrar por el micrófono produciendo un sonido molesto que se conoce comúnmente como acople. Para evitar esto, se recomienda usar manos libres o auriculares, no usar parlantes externos o con un volumen muy bajo y silenciar el micrófono cada vez que sea posible. Iluminación la buena iluminación es importante para mejorar la imagen de la videoconferencia. Por eso, es importante estar frente a la luz para recibir la iluminación de frente y no de espaldas, ya que en este último caso se verá oscuro y no se distinguirán las expresiones. Estemos siempre frente a la luz. Privacidad. Podemos desactivar momentáneamente la cámara. En este caso se va a mostrar la imagen que tengamos en nuestra cuenta de Gmail. Además, el nombre que se mostrará va a ser el que hayamos configurado en nuestra cuenta de Gmail. Consejo extra. Si ya tenés instalada la aplicación, podés unirte a una conferencia simplemente ingresando el código de letras que te pasa el profesor. Entrás en código de reunión y escribís las letras como si se tratase de una contraseña. Después entra en unirte y ya estás adentro de la videoconferencia. Con estos simples consejos vamos a poder participar en videoconferencias interesantes, prolijas y que se entiendan, donde todo salga bien, y de esa forma va a ser mucho más fácil estudiar y trabajar a distancia.